Y muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal tóxico por excelencia. Tóxico porque tenemos que tocar temas como la dopecia de Playmaníaco, eh, los pañales por cambiar, gatos que no se subvencionan solos y todas esas cosas, así que dentro vídeo para más salsa tóxica. Bienvenidos nuevamente al canal. Me encontraba trabajando incansablemente, no, así no, así, sí, bueno, más o menos así. Cuando me he encontrado con esta perlita del Elden Ring? Oh, sí, señores, amigos míos, esto lo podéis tener haciendo los siguientes pasos bien es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es seguir y retuitear buscar el del ring y encontraréis el sorteo en twitter así que no hay ningún problema recordad que finaliza el 25 el 25 o sea el 25 de abril así que queda muy poco así que ya estáis tardando seguimos con otra noticia ¿Qué momento más relajante cuando llegas a tu isla desierta de Animal Crossing? El mejor juego o uno de los mejores juegos de Nintendo y solo para Nintendo. ¿Qué momentos más relajantes? Pero no todo, no todo en Animal Crossing es bonito. Está Tom Nook. Tom Knock es por así decirlo, una especie de mapache usurero que te obliga a estar endeudado y recogiendo conchas por toda la isla durante todo el tiempo que pases en ella hasta que puedas pagar tus deudas. A la espera de que mi isla por fin tenga cinco estrellas y algún día pueda terra transformar, terra transformar, ojito con la palabra, porque... ¿eh? terra transformar nuestra isla y convertirla en un paraíso al estilo gótico o al estilo japonés en un bonito jardín hermosos como no podía hacer en otro lado muy importante tener en cuenta en este juego aparte de que va a 30 frames por segundo 30 fotogramas por segundo el detalle el mimo que le ha dado nintendo a sus desarrolladores para que creen el mejor juego que ha habido posiblemente en mucho tiempo. Y sin duda, dentro de los que ya conocéis el juego desde hace mucho tiempo, oyendo y leyendo, se nota de que es uno de los mejores Animal Crossing que ha habido. Así que es otra recomendación que hago desde aquí sigamos con más noticias bien señores ya para ir acabando, amigos, amigas para ir acabando tengo que decir que estoy bastante enfadado con todo el tema de Johnny Depp hace mucho tiempo que sabemos que fue denunciado por Amber la que hace de Aquawoman o algo así y que ahora piden su cabeza y que piden que la echen, evidentemente como han hecho con, con Johnny Depp en Piratas del Caribe. No me imagino viendo nuevamente una película de Piratas del Caribe o la película de Green World, o mejor dicho animales fantásticos y donde encontrarlo, <coughs> sin la figura de Johnny Depp que ya había caracterizado y dando vida magistralmente a ese personaje. No quiero decir con esto que el actor que ahora lo sustituye, que por cierto es el que estaba en el, el que está en Dead Stranding, eh, sea un actor malo o no valga. Simplemente que ya le había dado una tal personalidad, Johnny Depp, a la película, que cambiarlo ahora es una fatalidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta... De que ahora el demandado se convierte en el demandante de sus antiguos abogados por vender información de él al periódico de Sun porque ella la señorita Amber es una mentirosa y así lo demuestra sus propios vídeos que esto tiene whatsapp de que sean ellas en este caso de ella la misma que se tira mierda a sobre ella, sobre su versión totalmente, diciendo lo contrario diciendo, mira, no lo ha hecho nada más el cantidad de testigos hombres y mujeres que han estado con la pareja habitualmente y que no solamente dicen que Johnny Depp nunca ha tratado mal o nunca han visto un acto violento por parte de Johnny Depp sino que aparte han visto comportamientos erráticos y, eh, bueno, un poquito subidos de tono, como ponerle los cuernos con ni más ni menos que Elon Musk y un tal de Franco, que no sé si es un actor o algo así, me da igual, alguien venido a menos. Así que amigos, cuando me preguntéis por qué va mal, por qué vais a pensar que eh, la película... Eh, no es tan buena como lo eran las anteriores Inclusismo ¿Por qué vuestro Zine Road nuevo, el que venga va a ser tan malo? Inclusismo Todas esas canciones series películas que se están censurando es por tu bien Inclusismo ¿Volvemos a decirlo? Quitamos a la, a, la, a la actriz que hacía de la nana de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, porque la mujer era negra, por cierto, la primera mujer afroamericana en recibir un Oscar que dijo textualmente esto se me, nunca se me olvidará dijo textualmente eh, mucha gente me pregunta sobre si, qué es eso de si se, siente, si se sentía cómoda con, con el papel que le habían dado al hacer de esclava a lo que contestó ella, algo así como, eh, mira prefiero a, a hacer el papel de una esclava que ser una esclava prefiero hacer un papel que haga de esclava y ganar como una millonaria y murió siendo rica esta mujer eh, a a estas tonterías... ...pero bueno, eso es algo que... ...que seguramente entendería... ...una mujer... ...y no estas feministas de ahora... ...que por lo visto no lo entienden... ...no entienden tampoco como... ...como no se puede... Eh, ...violentar a la sociedad... ...con el lenguaje... ...con las formas, con los modos... ...de una manera tan autoritaria... ...y siempre... ...con una única... ...necia... Prerrogativa y maquiavélica también la de que el hombre es malo per se, simplemente por el hecho de que es hombre. ¿Qué opinan ustedes? Yo con esto me despido. Eh, perdonen que me haya alargado. Nos vemos en el siguiente vídeo de Toxic Game Channel.